Hablando de España, ¿no? porque centrámonos aquí en España. Y hablando de España, eh, la, todo lo que es el plan de recuperación y resiliencia, resiliencia eh, entonces el dinero que Europa ha destinado a España, eh, considerando que este dinero es, eh, Europa lo dará en función de las reformas que los gobiernos harán, ¿no? el gobierno de España hará, y también en función del plan que presentará de, de iniciativas. Eh, ¿A qué punto estamos? Eh, ¿El plan que se ha presentado de Europa eh, es un plan mm, creíble para Europa hasta el fondo? ¿Las reformas está, estarán, son en línea con lo que se espera Europa? Porque mm, yo creo que esto es importante y es determinante para la recuperación económica. Bueno, eh, también son, son muchas cosas. Yo creo que es, es España... Es uno de los países donde, digamos, el, el, el COVID más efecto negativo ha tenido por, por eh, el, el modelo productivo español y pues, la dependencia tan alta del, del turismo o las industrias que tenemos pues, han estado más afectadas que las de otros países. Por, por, por tanto, había un incentivo muy grande... En, en aprovechar los, los recursos de, de, de Europa y por eso pues hemos sido casi los primeros en, en, en presentar un, un, un plan, ¿no? eh, Bueno, pues la, la, la, la ventaja de, de, de todo esto y la ventaja de estar en Europa es que es un club en el que si más o menos eh, eh, cumples las reglas del eh, juego pues eh, te ayuda y si no las cumples, pues eh, te da la, la, la espalda. Entonces, eh, más allá de, de, de todos los ruidos eh, eh, a los que hemos asistido en el último año y pico en cuanto a las reformas, pues luego... Eh, y todavía quedan cosas por aterrizar, pero eh, eh, el calado de las reformas en el sentido negativo ha sido menos grave de lo que podíamos pensar por los titulares que han provocado, ¿no? Pues ni la reforma laboral va a ser una derogación total de la anterior reforma laboral, ni en el tema de las pensiones, ni en el tema de la, de la vivienda. Ha habido más ruido que luego, eh, eh, digamos, en, en, en la práctica. Eh, eh, cambios tan, tan, tan relevantes. ¿no? Lo cual no quiere decir que ese ruido en sí mismo no haga daño porque eh, eh, la economía, pues una parte muy importante son las, las emociones y para España es tremendamente importante atraer inversores, atraer eh, capital y no ayuda a nada el generar incertidumbre sobre la fiscalidad, generar incertidumbre sobre el mercado de trabajo, generar incertidumbre sobre las eh, pensiones, aunque luego eh, los, los, los, los cambios no sean tan, tan, tan radicales, ¿no? Pero, pero, pero bueno, yo creo que que el neto de todo eso al final pues va a ser positivo pues porque aunque tarde porque las burocracias en Europa pues son, son, son lentas pero pues acabará llegando una cantidad relevante de dinero que bueno pues es una buena oportunidad para para digamos reenfocar digamos al, al, al, a algunos sectores de la, de, la, de la economía o en todo caso a empujar a la salida de la, de la de la crisis no que se podía haber hecho eh, mejor pues sin duda pero bueno <risa> Claro, claro. Eh, perdona, para, para realmente concluir, eh, considerando que estamos a final del 2021, está para empezar un nuevo año, eh, ¿cómo ves el 2022? Teniendo en cuenta que el 2021 claramente el incremento eh, en términos por, de porcentaje de la economía es mayor porque se basa en una se confronta, digamos, se compara con un año 2020 bastante bajo y el 22 se habla de un crecimiento más bajo del 21, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el 22 como un consolidarse del, del crecimiento del 2021 con un incremento uh, ulterior? ¿Eh? ¿Ves algunas, uh, algunos riesgos uh, en el horizonte que podrían modificar esto, ¿Este crecimiento? A ver, yo en, en, en términos económicos soy bastante positivo con el 22. O sea, yo creo que la economía tiene bastante inercia y aunque el 21 ha sido bueno, eh, pues al final como el COVID se ha alargado más de la cuenta, pues ha sido menos bueno de lo que pensábamos hace unos meses, pero parte de eso queda para el 22, entonces pues yo, yo, yo creo que, que en general en el mundo pues la, la, la economía va a seguir creciendo con bastante fuerza porque hay, sigue habiendo muchos planes de estímulo, los tipos van a estar bajos y hay muchos proyectos en, en, en, en, en marcha, ¿no? entonces pues pues en, en, en cuanto a la economía, yo soy optimista y, y, y pienso que seguramente en, en España que hemos ido con más retraso que el resto del mundo en todo esto, pues seguramente eh, pues, eh, sea también un buen año económico para, para, para, para España, ¿no? Eh, eh, como siempre, eh, hay, hay esto, este, esta hipótesis de, de, de partido, esta previsión, pues este, está sujeta a, a, a, a incertidumbres. Pues lo, lo, lo, lo primero es que, que acaba pasando con el covid, ¿no? Que cuando casi lo crees ya eh, superado pues ahora volvemos a algunas restricciones, a mascarillas otra vez de manera mucho más estricta, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y bueno, por ahora las, las mutaciones del virus no parecen que hayan ido a mucho peor. entonces Y, y es lo normal que suceda con los virus, o sea, normalmente eh, eh, tienden a, a, a mutar, pero, pero pero no hacerse más graves necesariamente ¿no? entonces si si si si si sigue siendo así pues yo creo que por el lado del COVID pues pues no, no tendremos problema pero pero hacer predicciones con el COVID, pues es, es vamos, es, es la mejor manera de equivocarse, ¿no? Y que te restreguen luego la, la hemeroteca. Entonces, no no no lo sé. Y luego, pues seguramente la otra gran incertidumbre es la, la que hemos comentado al principio sobre... Eh, la política monetaria y la, la inflación. Entonces, yo creo que los bancos centrales tienen la lección muy aprendida, que será eh, un, una subida bastante gradual y, y, y, que será, y que será muy anticipada y muy telegrafiada con antelación a, a, al, al, al mercado, pero siempre ahí hay un riesgo que de repente pues, se asusten más de la cuenta y, y, y tengan que tirar del freno, con, con más fuerza no eh, pero bueno yo entiendo que, que, que por ahora los bancos centrales a mi modo de ver, lo, lo, lo están haciendo bastante bastante bien y, y bueno pues las las incertidumbres de carácter geopolítico eh, ya las hemos comentado antes y ahí siempre estamos expuestos a algún algún sustillo de, de cualquier de cualquier de cualquier tipo no pero pero esas las que se me pueden ocurrir seguramente <risa> hay algunas que ni siquiera nos imaginamos pero pero más que pensar en todas las cosas que pueden salir mal eh, también cabe la posibilidad de que las cosas salgan, salgan, bien. salgan bien es decir que el virus eh, pues ya eh, acabemos eh, normalizando nuestra relación con él y volvamos a una vida bastante normal, que el efecto base de la inflación desaparezca y que eh, los, ya simplemente con que los precios de la energía no suban y que de los alimentos no suban, la inflación ya eh, eh, va, va, va a disminuir. O sea, que, que simplemente con que eso se quede anclado, pues, pues, pues la inflación... Eh, eh, puede, puede bajar y la sorpresa del año que viene es que la inflación se vuelva a moderar y que el crecimiento siga siendo bastante fuerte porque yo eso sí que veo que todavía tiene bastante impulso o sea que, que las cosas pueden ser y pueden salir muy bien en el, en el, en el, en el, en el 22, eso a nivel económico, luego ¿Cómo lo interpretan eso los mercados? Pues obviamente a los mercados les va mejor que, que, que, que, que las cosas a nivel económico vayan bien, pero como siempre los mercados están anticipando, eh, pues en algún momento también eh, algún sustillo se pueden dar, que, que no pasa nada, o sea que hay que convivir con ello. Bueno, eh, Joaquín, yo te agradezco mucho tus comentarios, tus opiniones. Eh, yo diría que nos deseamos eh, A raíz también de lo que tú has dicho Un 2022 eh, que sea eh, bueno eh, Nos deseamos unas felices fiestas Una feliz Navidad y, y bueno, más adelante Como ha pasado ya una vez Seguiremos hablando ¿no? y, y comentaremos eh, estas previsiones en qué eh, luego se han concretado. De <risa> todas formas, eh, te digo, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por eh, participar una vez más eh, a Ivins Finance. Eh, felices fiestas a toda la audiencia de, de este espacio. Y bueno, nos, ve, nos veremos en el 2022 y, y comentaremos eh, en directo lo que, que, que seguirá pasando. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y hasta, y hasta la próxima. Muchas gracias a ti y feliz Navidad para todos, eh, Giuseppe. Gracias, gracias.